Estamos en el Inder, Medellín, hay Paseo están explicando las instrucciones, domingo, 9 am, no vamos a ir, hay poca gente pero seguro se va a pegar, de aquí para arriba, como hay ciclovía, mucha gente. Están leyendo... Me muestra la, la cosita. Espera, espera la cámara. La rutica La repito. Porfa. Salimos, sal salida del Linden Ajá. Avenida Nutibara. Ajá. Vamos a la calle 35. Salimos a la avenida 80. Avenida 38. Hasta la carrera 78 Ahí podemos la calle 30 Hasta la carrera 65 De la 65 a la calle 10 Avenida Los Industriales. Calle 41 con la carrera 50 Avenida 1 de Mayo carrera 65, Colombia, llegada en el estadio ¿Cuántos kilómetros, sabes? No, ¿15? 15, 15, 14 kilómetros 19, 19 19, ah güey, 19, está 19 está 19 bueno, está bueno Un día soleado en Medellín Eso es ciclopaseo Bienvenidos es domingo Esto es ciclovía Por las 70 vamos Es una de las ciclas De dos Para que algún día ensaye con su amor Estamos en toda la 80 Aún Se ha pegado más gente, un poquitico. aquí Ahí tenemos un amigo. ¿Ves que parce? Sí. ¿Para qué vino, weón? Sí. Domingo, parce, vez sí. de quedas en la Ay, casa. <risa> ¿Qué nos falta en la ruta? ¿Qué nos falta, Carlos? Ah, vamos a ir por la 30, hasta las 25, esto es ya casi llegando a la 30. Por ahí, cuántas personas? Ciclas. Sí, por ahí 100, 120. Pero una exageración, pues. Esta es la zona de hidratación. Podemos ver la magnitud mitad del recorrido de 19 kilómetros. Ya nos vamos a ir. Estoy aquí probando una cicla. ¿Cuál es el vídeo? Imagínense. El parcero me la soy yo. Eso es una belleza cicla. Vamos por la 65 barrio de Antioquia que llaman o Trinidad. Ahí vamos haciendo parceros para seguir dándole al pedal. Ya vamos por... ¿esa ¿Cuál es? No sé, la ferrocarril. Vamos para Alpujarra. Venimos de la 65, que cogimos la 10, y luego la... la autopista. o No, eso es Las Vegas. Ya vamos por acá. Ciclo paseo. Estamos ya en el centro de la ciudad. Esto es Palacé, la 50. Estamos un domingo, de todo está cerrado. Pequeños roces, pequeños roces. Aquí estamos en Hotel Nutivara, la avenida, no, esto se llama Plaza Nutivara. Y los silbidos es alegría. Este es Carlos, este soy yo. Eh, ya está terminando estos kilómetros. Hemos hablado de ciclas todo el tiempo. Y de parches y tales. Bueno, un domingo en Medellín. Una salida en ciclo, ciclo paseo. Chévere. Esperemos que hayan comida. La, la gran mayoría ya sabe que con esta actividad como evento de ciudad cerramos eh, la semana por la convivencia. Eh, les invitamos nuevamente a que cada vez que realicemos una actividad, sea ciclopaseo, sea actividad deportiva, sea actividad recreativa, nos acompañen para que fomentemos la convivencia en el municipio de Medellín. Nos dieron boleta para la gran final de la alcaldía de Medellín Copa Open Game están rifando. Luis Fernando cierra. Luis Fernando cierra Vázquez. Aplauso. Casquito. Un número del 1 al 17 que no sea ni el 1 ni el 2. El 14. El 14. Fernando Alejandro Gómez. Andando Castro, y Fernando. para terminar, un salpicón poderoso, casa con goodies, con yo soy feliz, domingo.